Hoy vamos a trabajar las palabras sobre los viajes. Vamos a empezar recordando algo de vocabulario. Después vamos a hacer un pequeño ejercicio de dictado. Después vas a escuchar un audio completo y completar el texto con las palabras que faltan. Y por último vamos a trabajar la pronunciación. ¿Qué significa alojarse? ¿Viajar de un lugar a otro? quedarse en un lugar para dormir, reservar una plaza en un transporte. ¿Qué significa despegar? Iniciar el vuelo un avión, tomar tierra el avión, recorrer un lugar para conocerlo. ¿Qué es una escala? el lugar donde el transporte se para y enlaza con otro transporte, donde se facturan los equipajes, o el lugar donde se aloja el pasajero. ¿Qué significa equipaje? La bolsa de mano, los pasajeros de un avión o el conjunto de maletas. ¿Qué significa embarcar? Entrar en el avión o el barco, dormir en un barco, o cuando el avión llega tarde. ¿Qué significa reservar? Tomar tierra el avión, guardar una plaza, preparar la maleta. ¿Qué tal ha salido? Vamos con el pequeño dictado. Escucha con atención. Voy a repetir la frase tres veces. Una vez que hemos elegido nuestro destino, lo siguiente que debemos hacer es reservar un lugar para alojarnos. Una vez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 Ahora vas a escuchar el texto completo. Solo escucha. Viajar es una de las actividades más emocionantes que podemos hacer. Desde el momento en que decidimos viajar, comenzamos a preparar nuestro viaje. Buscamos información sobre destinos turísticos, consultamos con los amigos y familiares que han estado allí antes y nos informamos sobre alojamiento y transporte. Una vez que hemos elegido nuestro destino, lo siguiente que debemos hacer es reservar un lugar para alojarnos. Podemos quedarnos en un hotel, un hostal, un apartamento o incluso en un camping. Personalmente, me gusta alojarme en un hotel céntrico y bien ubicado. Después de reservar nuestro alojamiento, el siguiente paso es preparar nuestro equipaje. A menudo, hacer las maletas puede ser un proceso estresante. Siempre es mejor comenzar unos días antes para evitar olvidar algo importante. El día del viaje, debemos estar preparados para facturar nuestro equipaje y embarcar. En el aeropuerto, es importante estar atentos a los anuncios y la información para saber cuándo debemos embarcar. No queremos correr el riesgo de perder nuestro vuelo. Durante el vuelo podemos ver películas, escuchar música o incluso jugar a juegos. El despegue y el aterrizaje pueden ser momentos emocionantes, pero también pueden causar incomodidad si sufres problemas de oído. Finalmente llegamos a nuestro destino. Cuando aterrizamos, es importante estar atentos a las instrucciones del personal del avión. Una vez que hemos recogido nuestro equipaje, podemos comenzar a explorar y visitar lugares turísticos. Hay muchas formas de hacer turismo. Lo importante es disfrutar del viaje y de la cultura y costumbres del lugar que estamos visitando. Ahora, ¿vas a escuchar?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 ¿Qué tal ha ido? Puedes seguir practicando en el blog de Yo hablo, tú hablas.